Y queremos ser generosos con sí, sí, el bar, con sí, el, sí, el sí. partido. Sí. Sí pero así todo, eran muy tibias las aproximaciones del Barra era el mejor partido porque controlaba la pelota pero no controlaba el partido, el control del partido lo tenía el Bayern sin tener la pelota necesariamente, ojo, aparece el segundo tiempo, aparece Robert, Robin va para adentro, y así todo, de las hace y de las ganas, y como también pero tiene la capacidad como en el partido pasado, ¿no? es que hizo los mismo, pero salió para afuera, más allá que si sí vino precisa de un FAO, se acordarán sobre hace, que hace sobre Alba, el jugador Miller, pero es un jugador que tiene esa, esa variantes de esa es habilidad y llega un buen momento futbolístico de madurez para este jugador y ahí está la categoría muchas veces lo criticamos porque no la larga pero tiene oh. 71, gol con en contra de Piqué Piqué la mandó a guardar diciendo, muchachos ya está cerramos más, terminemos con esto y le hizo el, el reflejo, el reflejo de, de Barcelona el día de hoy y en este eliminatorio y le hizo caso técnico, lo sacó a Xavi, lo sacó a Iniesta un desastre, va mal perfilado, cuesta trabajo entender como un jugador de esa capacidad Más allá que los errores están, somos están seres humanos chavos. pero si, sí, ya no se ve un equipo concentrado con esa determinación sí, y sí. acaban cometiendo errores como este minuto 74, el partido estaba acabado en Barcelona que estaba entregado anímicamente, y un cabezazo de villa que rosa el palo, pero un Barcelona que hacía rato ya había tirado la toalla. Eso se parecía más a un partido entre amigos, algunos de los cuales juegan solteros contra casados. Sí, pero los, solteros, que los, los, los casados o los solteros, no sé, pero los de rojo. Ufón, muy bien, Müller va a aparecer el 76 Sí, acá otra vez habíamos también platicado que defensivamente este equipo sufre mucho, como extraña el liderazgo de un jugador como Puyol, pero es, son 5 eh, contra 3, el, el, prioridad? Exactamente, ¿Qué? tiene prioridad y acaba ganando Mira, lo que hace Eberic, le gana 3 y acá también son 2 y el portero que no sale, o sea, realmente hasta para extrañarse ese comportamiento en este equipo de Barcelona. Minuto 81 acá hasta todo el mundo pedía la hora, y había gente que se estaba yendo del estadio, un último cabezazo, un último intento de barstra que le ha tocado el momento más duro del Barcelona para empezar a hacer sus primeros pasos, después de que tanto se lo ha esperado Messi, al final de cuentas no ingresó todo el partido en el banco